que es lo más importante. ¿Okay? Siempre, eh, si, si tú eh, no sabes algo, lo más probable es que vas a cometer un, un error. Cuando dudas, también cometes un error. Entonces es importante siempre que el conocimiento va a seguir avanzando. Y bueno, ahora lo, lo vimos con la, esta nave espacial que, que fue a conectarse al... Al, al laboratorio que está circulando alrededor de la Tierra con, con una nave espacial que fue un, un evento mundial mucha gente lo vio eh, y lo, lo, lo, lo bueno que tiene es que la nave es eh, reusable puede ir y volver suponte porque antiguamente eh, la podían usar una sola vez y después suponte tenían que construir otra nave pa, para poder eh, Volver a salir al espacio. Hasta que ocurrió lo, lo del, del, del Columbia, ¿se acuerdan? No sé, en el año 85, no sé si estarían ustedes todavía vivos, en eh, nacido, pero... Eh, explosó en el aire y, y murieron todos. Y, y desde, esa, desde esa época como que eh, los gringos quedaron medio... Eh, Marcando ocupado con, con lo que les pasó, fue un error técnico. Y, y hay muchas empresas que, que han, han hecho eso, por ejemplo, suponte Mercedes-Benz ya eh, por muchos años no, no, no corría en la Fórmula 1 porque tuvo un accidente y, y murieron muchas personas en el accidente con el, el auto de la Fórmula 1. Y, y no siguieron corriendo. Ahora se unieron con McLaren y están eh, corriendo, pero en conjunto. No, no es la Mercedes sola. Y así uno eh, llega a momentos en los cuales uno ve eh, lo arriesgado que, que lo que es la fórmula. Bueno, Ustedes no sé si han visto eh, o se acuerdan de Cena el corredor brasileño cuando uno de los mejores corredores. Eh, cuando tuvo el accidente porque les habían cambiado la, las reglas del juego del con, con los vehículos y en una curva no, no pudo frenar simplemente, fue un accidente, un accidente tremendo eh, bueno eso para los brasileños fue caótico, yo me acuerdo que estaba en Brasil, fue casi un mes de luto y toda la gente lloraba por ahí, porque pucha, nuestros países latinoamericanos Estar en, en, en el número uno. Bueno, nosotros hemos llegado al número uno, yo creo que con el Chino Río, lo único que hemos sido top guard, ¿eh? No me acuerdo qué otra cosa más tenemos que haya sido número uno. En mountain bike. En mountain bike, exactamente, sí. Sí, es cierto. Tenemos ¿Ah? Tenemos tres veces campeón mundial. Imagínate. Pero eso no lo muestran, ¿te das cuenta? Eso de éxito no, no lo muestran a, mucho. Eh, a la gente no nos interesa. No vende. Pero, pero debería mostrarlo, porque por lo menos uh -huh. nos sentiríamos todos orgullosos de que, de que somos buenos en, en, en, en cosas. Porque, escucha. En Poto también tenemos un, un mundial. ¿En qué? En Polo. Ah, en Polo, mira tú, qué bien. Yeah. Y parece que en rugby fuimos campeones también una vez. Pero no lo <ríe> sé, no estoy seguro. No, tampoco no estoy seguro. Pero, bueno, pero sí, pero Chile podría ser súper bueno. Lo que pasa es que eh, si nosotros, si nosotros les, o sea... En Europa, a todos los deportistas les pagan una cantidad de dinero tan grande, que el tipo, oye, si a mí me pagan 10 millones de dólares al mes, pucha, pero te bailo, pero me cabeza eso, ¿verdad? Sí. Y, o sea, eso, <risa> es súper bueno, pero cuando uno vuelve acá a Chile, volvemos a la retórica esta que siempre yo soy muy eh, enfático y crítico de, de la maximización de utilidades, reducción de costos y mínima inversión, porque eso no, no, no, no nos da una, un incentivo a que hagamos las cosas, digamos, porque toda la gente vive como en la mediocridad entonces, ¿por qué lo voy a hacer yo si, si me pagan nada? O sea, no me pagan lo que realmente valgo. Entonces, como que uno se, se aburre de, de, de eso y no te incentiva. Yo creo que uno tiene que ser, estar muy motivado por otras razones eh, y, y hace lo que hace porque, no sé, pues, eh, el dinero no es importante para, para algunas personas, no, no tiene nada que ver. O al final se acostumbran eh, generalmente a vivir sin dinero y su realidad es eso. ¿eh? Yo me acuerdo siempre que eh, nosotros cuando veníamos a Chile, chicos, eh, mi padre siempre me, me, me llevaba a lugares donde había extrema pobreza y me decía no permitas nunca que esto suceda. Entonces, y por eso que yo me sentí en estudiar economía y mi meta era trabajar en, en el Banco Mundial. Y lo logré, lo hice, llegué al Banco Mundial. Pero porque a mí se me había metido en la cabeza y que tenía que entrar en una institución que ayudara a los pobres. ¿eh? Y, pero si uno no tiene una causa eh, por la cual está haciendo las cosas en la vida no, no, no vas a ir ahí, vas a andar dando vueltas por aquí, probando por allá probando por distintas partes pero la, la idea es que todos tengamos un norte súper claro para que podamos llegar a, a ese punto ya eh, cuando llegue a uno a ese punto se da cuenta que chuta, quiere ir más lejos ¿sí? entonces yo no paro, digamos, de por ejemplo estar estudiando ahora estoy eh, tomando cursos, les comenté la otra vez, eh, en, la, en la economía espacial. ¿ya? Dice, ¿qué, ¿Qué es lo que es eso? ¿Eh? En el futuro, en, en vez de estar explotando y sacando recursos naturales de la Tierra, vamos a estar sacando recursos naturales de, de los meteoritos, de otros plan, otro planetas que están, digamos, de la Luna, por ejemplo. Está lleno de, de, de cobre, lleno de cosas que se necesitan acá. Entonces las, las fábricas van a estar allá, o en Marte, o en otro lugar. Y se están haciendo todos los esfuerzos para llegar allá. Entonces eso es importante porque eh, uno tiene que saber a, a lo que viene en el futuro. Y yo les puse a ustedes, que la, la próxima revolución que va a venir va a ser la revolución de los visionarios, la gente que ve más allá de lo que es el común denominador. Entonces, eh, la mente de uno es súper, súper poderosa. ¿sí? Yo creo que eh, el que, el que, no sé si ustedes saben cuánto uno usa de la mente, el porcentaje. Es variable, pero entre un 10 y un 20%. Más o menos, ¿ok? Sí. O sea, la nada misma. Nosotros podríamos desarrollar mucho más habilidades. Si realmente nos propusiéramos. O sea, a mí me, mi, mis hijas siempre me, dicen, me mandan fotos de, de, no sé, bonitos. ¿eh? Dice, eh, lo siento, pero estoy meditando. ¿eh? Y la verdad las cosas es que la meditación ayuda mucho a, a que tú eh, logres equilibrar tu mente, porque acuérdense que nosotros tenemos el consciente y el subconsciente. El consciente es lo que ve todo lo que está a nuestro alrededor y está pendiente de todos los ruidos y todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Pero es el subconsciente el que da las órdenes ¿eh? a tu cuerpo para que tú hagas lo que tienes que hacer y logres lo que tú quieras hacer. Entonces yo, todos los días es sagrado, suponte yo creo que es una hora que estoy, me siento así como no, no me tiro en la cama, con unos audífonos porque hay muchos programas de meditación digamos a través de la de YouTube y medito ¿okay? y eso tienen mensajes como subliminales que te llegan al subconsciente porque es muy difícil yo llevo ya casi nueve años tratando de mantener un diálogo con, con mi subconsciente para poder lograr hacer las cosas fíjense que es impresionante cómo las cosas se dan cuando tú llegas a comunicarte con tu subconsciente las cosas ocurren, sin que tú levantes una piedra nada tú dices, pero ¿cómo? ¿cómo pasó esto? o sea eh, pero van ocurriendo cosas que tú como que las Sabes que está en tu subconsciente Pero no sabes cómo lograrla Por ejemplo eh, Si tú Si tú te levantas mal genio en la mañana Yo les aseguro que El día va a ser negro Completamente ¿okay? Pero si tú te levantas Con una actitud positiva En la mañana tú diste, ¿ya? Entonces todo va a depender de uno De cómo te despiertes en la mañana Porque ya esa actitud te va a cambiar la forma de ver las cosas durante el día. Hay gente que está amargada y vive amargada toda su vida y tú no entendís por qué. O sea, siempre hay personas que como que su, su razón de vivir es embarrarle la vida a alguien durante el día. O sea, o todas las personas, entonces uno tiene que tratar de alejarse de esas personas que son negativas, porque el negativismo te atrae el negativismo y te lo pega, entonces yo cuando veo gente negativa digo, no, no, no, mucho gusto ah, no. nos vemos en un ratito más, pero no no me gusta estar gente con que todo sea negativo, y por eso que tampoco no veo mucho en televisión, veo más en la televisión de otros países aquí en Chile se carga mucho el tema negativo y como que la sangre vende, y eso para mí es terrible, porque no, no es la gracia, o sea, si sí, pasan cosas buenas en el mundo, o sea, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes si creen cree que hay más malos o buenos en el mundo? Mm. Difícil, más malo. No, no sé. Como no, no, no se se fija más en las cosas malas. No, Yo creo que, que va por ahí, pero no sé si diría que soy gente mala, sino que se fija más en las cosas malas. Claro. Y, y, y, y si les pregunto, ¿qué, ¿qué creen que hay más? ¿Gente negativa o gente positiva? Negativa. Hay más gente negativa, ¿no es cierto? Entonces, si, ¿y qué, es, qué se consideran ustedes? ¿Se, se consideran gente positiva o negativa? Yo intento siempre ser positivo, pero no siempre me resulta. No siempre resulta, exactamente. No siempre resulta porque, porque más que uno quiera, uno aparece con la pata izquierda una mañana, cuando no puede ser perfecto. ¿eh? Pasa. Entonces, y, y pasa, ¿okay? Pero yo, pero lo importante es que uno tiene que reconocer cuando uno le está pasando eso, porque es, es importante decirle al otro, oye, por favor, no me hablen, porque hoy día... No es mi día, ¿ok? No es mi día, así que déjenme calladito, tranquilito, voy a estar en un rincón. A mí, nunca me voy a olvidar, eh, a mí cuando chico, que eh, ustedes estas cuestiones no las conocen, pero cuando eh, antiguamente, en los colegios, a ti te ponían unas orejas de burro, ¿ok? Eh, y te castigaban contra la muralla. Para, para que todo el resto de la gente se riera de ti. A mí me tocó eso, ¿ok? porque estábamos, estábamos viviendo en Egipto, estábamos en un colegio, y en ese colegio, suponte, era tú tenías que hablar cinco idiomas para poder entrar a ese colegio, porque en el país hablaban cinco idiomas, tenías que hablar los cinco idiomas, pero como yo era, yo venía, digamos, eh, de, de otro país, yo tenía una compañera al lado mío que era francesa, entonces yo, dale, con hablarle en la francesa, ¿sabes? ya, y estábamos en clase, y la profesora me decía, señor Quinto, no hablo durante la clase. Y no, señor Quinto seguía hablando, hablando, hablando, tocaron la campana, ¿no es cierto? Y dijo, no, señor Quinto espérese, va a escribir en, la, en el pizarrón, yo no tengo que hablar durante la clase, ¿sí? Y volvieron del recreo, y yo seguía hablando en la clase, a pesar de haber escrito en todo el pizarrón, y me pusieron las orejas de burro y me tiraron en contra de la pared pucha, yo ya no quería más guerra, era realmente vergonzoso, fue vergonzoso, y cuando toca la campana, yo digo, oh, qué rico, me voy a poder sacar las orejas de burro, porque eh, <coughs> Salimos al gas y la profesora me dice, no, ustedes se con las orejas de burro a comer a los comedores donde están todos los alumnos del, del colegio. Y yo tuve que sentarme con las orejas de burro en, como entre en 300 alumnos. ¿okay? Entonces, les prometo que adelante ahí nunca más hablé en una, en una sala de clase. ¿ya? Fue espectacular la lección. Eso, eso hoy eh, supuestamente te llevarían preso si sí, un profesor te hace sacudir, ¿no? pero yo sí les cuento porque me, me da risa contar esta cuestión de lo que pasó ¿Sí? entonces eh, claro, uno va aprendiendo digamos con, eh, con la experiencia pero eh, todo se si dan cuenta uno tiene que aprender a veces con con eh, un castigo que a lo mejor hoy es considerado súper brutal. Eh, yo creo que quedé traumado realmente porque eh, pasé después de ahí, nunca más hablé ni en la universidad, hablaba. Po. O sea, si me pedían la palabra, yo ahí hablaba, pero siempre en silencio, total. Hoy día, mira, yo he tenido clases presenciales con. Eh, con alumno, porque hago clases en posgrado, entonces me han tocado subsecretarios y gente que se creen que ya son dioses y creen que pueden hacer lo que, lo que ellos quieren y yo tengo que parar en los carros porque supongo que o me escuchan o conversan ellos, ¿me entiendes? ¿Ah? Entonces es súper entretenido el, el proceso pero, pero sí aprendí mis lecciones me quedo callado, y cuando estoy, suponte, en, eh, en reuniones y cosas por el estilo, creo que cuando uno está callado está aprendiendo mucho más que cuando está hablando con otra persona. Algo puede sacar de la conversación. Bueno, entonces, eh, lo importante es saber a dónde vamos. ¿sí? ¿Alguien tiene alguna. Experiencia similar como a la que me ocurrió a mí, Es que ahora ya, como que no se utiliza el tema del castigo de humillación, sino que uno lo termina de la sala y anotado, situación de apoderado y, y así uno aprende, pero. O sea, de humillarlo y ponerlo en la esquina o pegarle con la regla, ya no, ya no está. Ya no ya no se usa. No. bueno claro. Pero, bueno, por eso que ustedes tienen que estar... Eh, es súper bueno digamos, que, que realmente no les haya pasado lo que, que le pasó a mí porque yo quedé traumado. ¿ya? A mí no me avergonzaban eh, pero me hacían correr por la cancha. Ya, yeah, ok. <risa> Increíble. Vamos a hacer el Claro, a mí, yo, yo, no sé, pues siento de que, bueno, hay hay distintos eh, personajes siempre en los equipos, digamos, en la sala de clases siempre hay uno que, hay un alumno que es súper negativo y le, y le refuta todo al profe, y le dice, da, da, da, da. y ¿Okay? Eh, hay otros alumnos que eh, siempre son muy cómicos. ya eh, hay, de, hay de todo, sí. O sea, hay de todo. Yo he visto de todo. Eh, pero por eso, suponte a mí, lo que, me, lo que me interesa es que los alumnos, por lo menos, les quede una, una enseñanza de la vida. Que lo más importante es, suponte, de que ustedes siempre estén tomando buenas decisiones basados en cosas que están bien fundamentadas y eso es muy difícil que lo, los profesores lo logren porque la mayoría de los profesores eh, pasan su clase, reciben su cheque yo creo y, y como son mal pagados en, lo, en los colegios, en los liceos eh, no hay eh, mucha preocupación y uno sale del colegio finalmente y yo creo que ni siquiera te acuerdas de lo que, lo que aprendiste en, en la educación básica. O sea, tiene ideas así generales, pero no creo que... Y, y cuando entras a la universidad, uno se vea un, un portazo, porque los profes te dan duro, o sea, tareas, eh, trabajos, presentaciones, y te tienen loco durante cinco años, yo creo, haciendo miles de cosas y cada profesor cree que uno solo y se olvida que hay otro, otros cuatro más que están igual de ex exigiéndole a los alumnos. ¿Sí o no? No exigen. No, no son empáticos. ¿Cierto? Oye, ¿Están acá o andan? Me ponen la, la cuestióncita nomás y yo creo que están aquí todos presentes. Estoy hablando con Esteban ¿no? y Felipe. ¿Cierto, profe? Sí. Bueno, entonces, eso es el, el tema. Las mujeres las veo un poco participativas. ¿Qué les pasa? Connie, Elizabeth, Francisca. Yo sé, yo lo estoy escuchando y a los compañeros también. Yo igual, ah, que no me un de Ya, me parece. Está muy silenciosa, entonces yo pienso que, que no están. traten de, de, ¿cómo se llama?, de dar su opinión, porque me gusta conocer la opinión también del de sexo femenino. ¿Qué tiene que ser con, con la variedad que están pidiendo ahora en todas partes? Por lo menos de mi parte no tengo ninguna anécdota similar a la que contaron usted y el compañero. Ya, yeah. era una, una buena alumna. Nosotros hemos sido más nuevos alumnos. Está bien. Bueno, pero volviendo a la gestión del conocimiento, eh, les vuelvo a preguntar una vez más a todos. ¿Qué es lo más importante de la gestión del conocimiento que la gente ha aprendido? el capital humano y la, pues, la responsabilidad. De ok. O sea, ya nos queda claro que, suponte, de todos los discursos, de todas las cosas, porque mira, ustedes van a, van a ver una cantidad de leer muchas cosas en su vida. Y, no sé, eh, no me gusta hablar mal de, lo, de, lo, de la gente, pero supongo que los abogados, su especialidad es, les gusta hablar, hablar, hablar, hablar, y, y hacer escritos, y supongo mi página que mil páginas, y hoy eh, la gente le gusta las cosas que sean súper cortas y breves, porque todo el tiempo uno se da cuenta que pasa muy rápido, entonces, y ahora con esta cuestión de, la, de, de, de internet, que todo el mundo, ya sabemos que el camino va a seguir por, este, por esta vía. Eh, o sea, lo recomendable, te lo dicen las, las mejores escuelas de negocio, ayer estuve en un seminario con, en la Universidad de Harvard, supongo que ellos están viendo el futuro de, de lo que va a pasar con la internet, Decían que, que las cápsulas de las clases no podían ser más de 13 minutos, ¿okay? porque el alumno se aburre. ¿ya? Y uno tiene que capturar la atención del alumno en esos 13 minutos. Entonces va a ser un cambio bastante difícil y, suponte, eh, y el alumno va, va, todo va a estar como grabado. Y el alumno mismo se va a ir, suponte, eh, escuchando los capítulos en, el, en la hora que ellos quieran. Y no como suponte lo que estamos haciendo nosotros. Porque nosotros eh, vamos a, los profesores vamos a hacer la clase, la, la que ha grabado, y el alumno, en vez de ir presencialmente a su eh, a estar eh, presente con el profesor, simplemente se va a conectar en el celular, el doctor, se va a poner el audífono y va a escuchar la clase en el Y algunas clases van a ser presenciales cuando tengas tú que eh, hacer cosas. Eh, con los alumnos, ¿tá? ejercicios con los alumnos. ¿bien? Y eso también no, no lo puede hacer a través de Internet porque no nos no podemos todavía mandar cosas aquí por este medio. ¿ya? Pero seguramente lo, después con, van a ver estas cuestiones de hologramas y un montón de. van a desarrollar otros tipos que ya han hecho, o sea, ya está desarrollado. Ahora están, están viendo cómo, cómo implementarlo para poder. Eh, yo estar ahí parado frente a todos ustedes, escribiendo en un pizarrón, ¿ok? Y haciendo las clases en vivo. Ustedes vieron en Star Trek, ¿no es cierto? Que la, eh, ¿Cómo se llama en español eso? Viaje a la estrella. Viaje a la estrella. Ahí se ve el primer holograma, ¿se acuerdan? Sí. Con, con el Arturito que le muestra a la princesa no, que es está Star Wars. viendo pero ah, Star, Wars. Star Wars se confundió de películas ah. <risa> <Uf. risa> bueno, para que vean que no soy muy fanático de las películas, pero <risa> eh, me acuerdo de eso de que salió un holograma ahí ¿bien? pero eso hace muchos años atrás ¿bien? ya existía un nuevo holograma pero todavía no los, no los han implementado. Por ejemplo, suponte en algunos países, como en, en los Emiratos, en Dubái, tú llegas y suponte, lo, lo la gente que te recibe en, en policía internacional son hologramas. holograma ¿verdad? Es súper... Eh, primero que ¿verdad? tienen un, Sí. Eh, eh, te hacen un reconocimiento facial, ¿ok? Y ya los gallos saben quién eres tú. La, la hace de todo el mundo. ¿Ya? Y, y, lo, y lo, lo, los monos que están ahí, que tú tienes que pasar los que tienes, son todo automatizado. Es súper genial, pero ya hay países que sí han avanzado y lo están haciendo. Y, y cuando la, la cámara te, te, a ti te ve, bueno, en este minuto tú entras a, lo, a los Emiratos y te tomas automáticamente la fiebre. ¿ok? Entonces... Eh, la, hay máquinas que te dicen siga a la derecha y si tienes con, vienes con Férez te meten en cuarentena en dos segundos ¿ya? porque no quieren que contagies a gente eh, si tú eres ciudadano de los Emiratos te, te, la máquina te tira va para la puerta de los ciudadanos ¿sí? si eres, si eres eh, suponte una persona que no necesita visa para ingresar a los a los Emiratos, te tira por otro lado. ¿Ya? Ahora, si necesitas visa para, o estás de tránsito, saben todo. ¿sabes? Absolutamente todo. Solamente con sacarte una foto de la cara. ¿Ya? Te hacen un reconocimiento facial y inmediatamente eh, tienen todos los datos de UNO Internacionales. Yo creo que es fantástico. Y a nosotros nos falta mucho para llegar a eso, pero... Yo, si admiro un, un país, eh, son los, los Emiratos Árabes, porque realmente, bueno, allá, eh, no sé si, si ustedes han escuchado hablar de los Emiratos, pero es un país súper, súper eh, avanzado tecnológicamente. Ellos se quieren convertir como el Silicon Valley del mundo. Tienen una tendencia de, de salir de, de la explotación de los recursos naturales, que son el petróleo y quieren controlar las, las telecomunicaciones a nivel global. ¿ok? Y también, por ejemplo, suponte, que ellos ya tienen construida la nave espacial que va a ir a Marte, y están compitiendo entre varios países para ver quién va a ser el primero en que llegue a Marte, y lo único que les falta es, es tener nanopartículas de, de litio para poder, suponte, tener baterías suficientes para poder ir y volver, digamos, y que, y que tengan menos espacio para poner más comida que las baterías que se están usando hoy en, en, en todo. ¿ya? También... Eh, comprar la TAM o no? Están, están metidos en, eh, en, en la compra de, de la TAM también. Eh, no sé si lo si harán uh, si uh, si hacer. Yo creo que... Bueno, ellos tienen la flota más grande de aviones del mundo Tienen el aeropuerto más grande del mundo En el verano llega a los 52 grados Celsius de calor Todo está con aire acondicionado Y tienen canchas de esquí ¿sí? artificiales O sea, eso es una locura Entonces Lo que, lo que más impresiona es que suponte, eh, bueno, allá nadie miente y nadie roba, porque las leyes sí que son, son bastante rígidas en ese sentido, o sea, y a, a ti si tú robas, te cortan un dedo, así de simple, ¿eh? no, no vas a la cárcel, ¿verdad? Y si miente, olvídate, si, si no eres de lo de, de los Emiratos, te echan inmediatamente del país y no voy a ingresar nunca más. Eh, tú puedes dejar, suponte, un celular sobre la mesa, se te queda y el celular puede pasar un año, el celular va a estar ahí sobre la mesa y nadie lo va a haber tocado. ¿okay? Tú dejas un celular acá, muchas veces. ¿no? Nunca más lo ves. ¿Ya? Eh, pero, pero sí, ellos han avanzado mucho y, y son, son gente visionaria. O sea, no sé si... Métanse en, en, en YouTube y vean eh, la, las maravillas que han hecho. ¿Sí? Realmente... Eh, bueno, tienen drones, de, que, que anda la policía arriba de unos drones. Ya, gigantesco. Entonces... Eh, y, bueno, y no sé para qué tienen policía la verdad las cosas, porque nadie eh, comete muchos actos delictuales, con lo que le he contado, pero... Y la pero policía de Lamborghini? Lamborghini. ¿Ah? Y la Ay, Lamborghini. Lamborghini? <risas> Efectivamente, así es. ¿Ya? Es una locura, yo nunca he visto tantos Lamborghini mía, pero... Y Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, eh. Pero lo importante, es, fíjate tú, de esa cultura es que monte eh, ahí es un rey, digamos, el Shell, dije el país, pero él distribuye la plata del petróleo a toda la gente. O sea, toda la gente tiene un estándar de vida tan bueno que realmente la gente no tiene necesidad, ni, ni, ni tiene escasez, ni, tiene, ni anda preocupado que tiene que pagar las cuentas, nada. ¿sí? O sea, de hecho, yo creo que les comenté a ustedes que supongo que ellos tienen, son 9 millones de habitantes y tienen más de, no sé, 150 hospitales, para 10 millones de gente, o sea, los hospitales están vacíos. Nosotros acá somos 7 millones y tenemos, no sé, 30 hospitales, 40, no sé, una cosa por el estilo. Entonces, como que uno dice, oye, y son gratis. ¿ok? Gratis. Hay colegios que son, las universidades que son pagadas y el resto de las universidades son todas gratis. Entonces, porque es tanta la plata que tienen, o sea, de hecho, la plata que prestan, la prestan sin intereses, porque ellos como son musulmanes prestar con intereses es usura. ¿sí? Entonces, acá en Chile no le gusta mucho eh, que venga plata de Dubai porque en fin, se rompe todo, todo el esquema del sistema financiero acá. Entonces, ya, ya hay una... Eh, eh, acá son terroristas. ¿sí? ¿Ah? Bueno, entonces, eh, todas estas cosas que yo les comento es porque... Eh, trato de, de transmitirles y suponte nosotros aquí en Chile eh, como bien decía parece que era Felipe eh, que no nos podemos comparar con Estados Unidos yo pienso que sí es verdad no nos podemos comparar pero yo creo que eh, yo, yo creo que podríamos ser tan ricos con los recursos naturales que tenemos acá en Chile pero no los aprovechamos, lamentablemente. Entonces, eh, hay que buscar, como decía Denzel Washington, que, cuál es tu don, ¿Ya? ¿Qué, es lo que, qué es lo que tú haces bien y sacarle al máximo provecho, porque honestamente yo no creo, o sea, yo no veo, veo que, o sea, que los empresarios sean muy solidarios con, con las personas. veo que hay un, un egoísmo muy grande en nuestro país. Y, suponte partiendo por, los, por el parlamento, por los políticos, que se preocupan más de su propio bienestar que del bienestar del país. Yo creo que Chile tendría que haber salido hace mucho tiempo del subdesarrollo. O sea, eso... Eh, nos, creí, nos creímos una historia de que éramos un país emergente, que éramos el OASI de Latinoamérica, íbamos a hacer, suponete, la conferencia climática acá en Chile, íbamos a hacer un montón de cosas, pero de repente, de un día para otro, todo eso quedó atrás, o sea, con el IMASEC del mes pasado retrocedimos siete años, imagínense, y desde la crisis social hasta la fecha, el ingreso per cápita volvió a ser a, a, a, los, a los años 2000. ¿bien? Entonces nos bajaron mucho más el, el riesgo país. Entonces eh, va a costar retomar la credibilidad que teníamos, porque lamentablemente no hicimos las cosas como correspondían. Entonces... Eh, ustedes que van a ser los futuros líderes del, del, del país tienen que tener la película súper clara y que tienen que hacer las cosas como corresponde. Entonces, y, y siempre buscando, digamos, a gente positiva y no a gente negativa que, que los apoye, porque y siempre hay que buscar a un mentor que los ayude y que los guíe, porque eh, pelear solo no, no es, no es eh, simpático es, más, es mejor que suponte que tú tengas a una persona que te proteja y que, que te ayude porque vamos a tener que hacer muchos cambios si eso es una cosa que inevitable todo lo que ha pasado del año 2018 no el 19 fue el, la, la crisis social sí de año 2019, el, en octubre el, el, en octubre del 2019 y marzo que, del 20 ocurren estos dos grandes hechos que, o sea, todo lo que nosotros hacíamos antes vamos a tener que remesarlo, así que yo creo que van a tener que eh, dejar su carrera y, y hacerla de nuevo no, no, es una broma <risa> pero van a tener que van a tener que ponerse al día con lo nuevo que va a, a salir. ¿eh? Yo creo que todo, una de, la, de las mejores cosas que, que uno puede hacer generalmente es, cuando se gradúen, hacer el máximo esfuerzo de poder salir, viajar y poder conocer un poco eh, cómo es afuera. Okay. mucha gente lo ha hecho porque eso les da eh, viajar es eh, eh, una experiencia que le enseña mucho Te enseña mucho a, a, a tratar de sobrevivir digamos, eh, con otras culturas nosotros estamos aquí en la, en la zona de confort, estamos acostumbrados a esto pero esto que, que tenemos no nos da para todos ¿bien? lamentablemente eh, es un grupo el que maneja el país y no le da oportunidades a todas las personas, entonces tenemos que rascarnos como podamos y, y salir adelante como, como podamos. Entonces, yo siempre digo, hay que ser mejor empleado de uno mismo, ser eh, emprendedor y tratar de hacer su propio negocio y salir adelante, muchas, muchas personas. Eh, hay una asociación de pequeños y medianos empresarios, empezar a buscar en el tema del emprendimiento, porque yo no sé, ya hace muchos años que no le trabajo a, a otras personas y, es, y de, de, de verdad que he sido muy feliz, muy feliz porque sé que lo que estoy ganando lo disfruto yo. No ganaré mucho, pero, pero es mío. ¿Ok? no le tengo que estar rendiendo pleitesía a nadie. Entonces, no lo hice cuando vino el golpe militar y querían imponerme cuestiones, y yo dije, chao, quédense, esté arreglando las cuestiones y yo me voy. ¿Ya? Entonces, eh, no sé, pues era una actitud rebelde que tiene uno, quizás porque ya venía viajando mucho y había visto muchas culturas diferentes. Entonces, llegar a Chile pues ya justo viene el golpe de Estado, y, y te restringen todo, que toque queda que esto, que lo otro, veías militares con, con la metalladora, eh, no sé, no, no me gustó, y me fui. Así que, eh, pero yo creo que ayudó mucho en, en mi forma de, de, de ver las cosas y aceptar, como decía... Eh, pues, entonces hay que respetar siempre la, la opinión de las otras personas porque somos todos diferentes así que eh, eso es lo que eh, y no, no, no creo que no alcancé a, a seguir con la clase con la, con la, con la presentación pero como tenemos más clases no, no, no estoy apurado porque vamos, vamos bien, me interesa la interacción entre nosotros, porque yo también me imagino que ustedes están pasando por periodos difíciles de este eh, eh, confinamiento que tenemos todos, a la gente, digamos, un poquito eh, ya cansada, estamos cansados un poco de, de no poder volver a la normalidad. ¿Okay? ¿Alguien...? Este, eh, ¿Necesita algo? No sé, yo les pregunto, eh, ¿están conformes? ¿Cómo hemos estado haciendo las clases? Cuéntenme. Eh, a mí por lo menos en lo particular me gusta como, eh, en verdad me gusta la interacción de, de conversar, este tipo de cosas que no... no nos representan como a todos. O sea, en, en términos generales, eh, me gusta cómo funciona la clase. Ok. ¿Hay alguien que no esté eh, satisfecho para, para poder hacerlo feliz a todos? Si la sea, acuérdense, yo no soy su enemigo, soy su, su amigo aquí en, en esta cuestión. Estamos todos aprendiendo en este en este minuto. No, igual, profe, el formato de la clase me parece bien. ¿Le parece bien. Sí, porque es una instancia en que se puede conversar también. Sí, pero pues sí esa es la idea, que, que intercambiemos. Mire, que conversar. A... Todos los días ya me tiene aburrido. <risa> me imagino. Ya. Entonces, eh, la idea es cómo se llama, escucharlos, porque es importante. Porque el día de mañana ustedes van a tener que, suponte, hablar. ¿Ok? Que es lo que generalmente ocurre mucho aquí en Chile. Que, por ejemplo, suponte, el primer curso que a uno le... El primer curso cuando tú entras a la, a la universidad en Estados Unidos es enseña a hablar en público y te ponen una cámara y te hacen leer frente a todos los otros alumnos y te graban y así terminan, pasan todos los alumnos con la cámara que te está filmando y uno ve, ya con todos, uno ve cómo uno se comporta cuando está leyendo un libro frente a, al resto de la gente. Tiene tantos defectos, su rascándose la cabeza, metiéndose el dedo en la oreja, ¿ya? Pero eso tú no te lo notas, ¿ya? Hasta cuando su y por eso que ellos, porque ahí te hacen participar mucho en público, te hacen hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, Y por eso que los brincos, su tú le ponías un micrófono y pucha, te de todo, ya. Porque son distintos a nosotros. Aquí su monte cuesta mucho a que nos pasen la palabra para que nosotros opinemos. Y eso es lo que... Su... Por ejemplo, cuando uno va a un curso y llevan puros latinos para... para otros países desarrollados, la otra gente, pero participa todo. Pensan entre ellos, no se conocen, no tienen idea, pero todo el mundo está participando. Pero los latinos, todos se quedan callados. No hablan. Entonces nadie sabe qué están pensando... ¿Qué quieren? ¿Qué, qué les falta? Y, y todo el mundo callaba, es terrible. Sacarles sacarle cosas de, de adentro es muy difícil porque les da vergüenza. ¿Ya? Y eso no Entonces, ¿qué es Entonces, ¿qué es lo que aprendí yo de ese curso? Fue, me compré una camarita y me empezaba a grabar todos los días y empecé no sé, a moverme como correspondía, a modular, digamos, y me di cuenta que tenía más falla que, que no sé qué porque realmente nunca me había filmado nunca me había visto cómo yo me comportaba eh, hablando a otras personas y cómo el resto de la gente me veía a mí y eso es súper importante como te ven porque como te ven, te tratan ¿sí o no? sí así que practiquen un poco ¿bien? Pónganse una cámara, el, ahí el, el celular, pónganla y grabanse, conversen, lean ¿ah? y van a dar cuenta de que uno comete muchos errores cuando está hablando con otras personas. Es súper importante. Bueno, eh, chicos, yo creo que ya están cansados y aburridos de mí, así que los voy a dejar para la próxima clase. Eh, cuídense, quédense en la casa por favor. Yo sé que no, no todos pueden hacerlo, pero si pueden evitar y no contagiarse, porque creo que estamos en un periodo en el que está muy densa la cosa afuera. Yo, profe, yo quería hacerle una pregunta. Dígame. El. El porcentaje de inversión del PIB que tiene, por ejemplo, los Emiratos Árabes, ¿cuál es? En relación a I más D. ¿Cuál es, cuál es el, el ingreso per cápita o el PIB? El, el, la inversión que tienen en investigación y desarrollo. Sobre el 20%. Y Estados Unidos, como para hacer una comparación... Estados Unidos debe tener por lo menos un eh, 15%. Entonces, como que a la larga se podría decir que Emiratos Árabes podría superar a Estados Unidos? Sí, ¿Teniendo la plata? Bueno, de hecho ya lo están superando porque tienen el ingreso per cápita más alto que Estados Unidos. Y son, y son 10 millones. Pero... Se podría De hecho, decir Estados yo... Unidos entonces va a la baja Va a la baja como potencia Claro, totalmente a la baja Y más con todo lo que está ocurriendo en este minuto con la... Es un caos, o sea, Estados Unidos hoy es un caos lamentablemente. No han invertido en infraestructura No han invertido su ponte en puentes, No han invertido su ponte en trenes, rápido No han hecho ninguna cosa o sea, Estados Unidos sigue igual eh, hace lo mismo que era hace 20 años atrás. A mí me tiene decepcionado. además que el costo de la vida es altísimo y, y los salarios son bajos. Entonces, están, yo creo que están yendo por un mal camino. Yo, por ejemplo, suponte que, que yo soy gringo, imagínate, ya no quiero regresar a Estados Unidos, sino que mi, mi mentalidad es mi próximo, mi próximo lugar de vida va a ser los Emiratos de Árabe, porque allá uno vive bien, y uno busca en la vida irse a un lugar donde pueda vivir tranquilo y bien. Mucha gente está emigrando a los Emiratos, y ellos quieren gente que se vaya para allá, porque quieren, supongo que necesitan que la gente consuma porque mientras más consuma, incrementa el PIB de la, del país, incrementa el crecimiento. Imagina que son un millón pero de árabes y, y el resto son todos inmigrantes. ¿Pero tiene un modelo económico similar en el tema del consumismo y la fluctuación bueno. del dinero? Igual bueno, es como estar, en, no sé, en, en un país en Inglaterra, ¿no? Más o menos. Y todo súper avanzado. Si eso es el. tú no ves, tú no ves, por ejemplo, auto eh, antiguo en las calles. Salen de, de la de la cómo se llama. Saben de circulación, o sea, tienen un límite y te dicen ya, para afuera, auto, compresión automóvil. O sea, tú abres una cuenta corriente y te pasan el tiro $30, de 30 mil dólares de crédito de consumo, por ejemplo. 15 millones, imagínate. Y no, aquí cuesta abrir una cuenta corriente. ¿Qué? Allá no tú, va y la abre Igual que en Estados Unidos, abres. Y te pasan tarjetas de crédito, todas horas Y se demoran, no sé, dos horas en hacerte todo el trámite. Acá, olvídate oh, bien. No sé, porque hipoteca hasta tu casa, todo, tu familia. Es una locura. Pero sí, mi meta es en allá Pero, profe, ¿el costo de la vida en, en los Emiratos Árabes, en Dubái, incluso, ni siquiera en los Emiratos Árabes, ¿es, ¿es muy alto o es, es bajo? ¿O medio? cómo semejante el, al de Chile, es eh, un poquito más caro. ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, yo, yo hasta consideraría que es más bajo, porque suponte yo eh, me quería comprar un parlante Bose esto sí, sí. Eso Que suenan súper bien, ¿okay? sí. y me salía más barato comprarlo allá que comprarlo acá. Y, y que en Estados Unidos, porque acá, para mí, Chile no es parámetro porque uno de los países con el costo de vida más alto del mundo. Entonces, como que, pero con Estados Unidos, yo compro cosas en, a Estados Unidos porque ni se compara con el precio de acá. Claro, claro, también. Pero es más barato que Estados Unidos. Oh. Así es, sí. más barato. Ver, para, nos vamos todos para allá a trabajar. Sí, vamos para allá como un curso. Chao. <ríe> sí, imagínate. La gente, mucha gente se está yendo, honestamente. Un amigo mío que eh, es hijo de, de un compañero de curso, él se fue como DJ a, a lo de Mirato Y hoy hace, no sé, una fiesta gigantesca. O gigana, porque y gana. ¿Quién trae de ¿Ah? <ríe> Cómo hacer de en Ibiza si el sueño del pide. Claro, es una locura. Porque o sea, toda la gente lo ve como un país que es muy eh, árabe y que es súper restringido y que las mujeres tienen que vestirse con su con estas esos trajes tapándose la cara. No. Los Emiratos es la, la excepción de los países árabes. Es como estar en Chile o estar en cualquier país europeo. No, no, Eso no existe. Tú ves árabes conservadores, sí, lo hay que andan con sus trajes blancos y las mujeres de negro, su bote, y tienen que andar detrás, pero esos son los conservadores, que son mínimos. Pero acuérdate que son árabes nativos de los Emiratos, son un millón de árabes y el resto de la población son nueve millones de emirantes, Entonces los emirantes no, no hacen las cosas como los árabes. Ellos siguen las reglas nomás, pero no tienen por qué estar vistiéndose como árabes. Ellos se visten como los europeos, las mujeres como los europeos. Claro. Entonces, eh, eh, es súper agradable. Es agradable porque suponte es un país donde uno vive. O sea, todo el mundo deja las, las, las puertas abiertas, las casas. y ¿Tú sabes que no te entiendo? Eh, en, de hecho en una oportunidad yo estaba con el embajador de Chile eh, allá, Jean-Paul Carus y él me contó que había llegado una de estas bandas que, chilenas que roban Uf, el, gallo, el, el mismo embajador ya habló con el jefe de la policía en los Emiratos y le dijo, oiga, que he yo lo del país porque yo no me los traiga para la embajada, porque yo no voy a enseñar por ahí. Mándelos los de regreso más para Chile. Y se tuvieron que ir, pues así que lo que hay, yo creo que ya nadie, nadie va para allá. Pues. Pero acuérdense que nosotros en Chile somos conocidos en muchos países, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, como delincuentes. Pues. Igual ha bajado bastante el, el, esa, esa percepción que tienen los países de Chile. Abajo bajado. Compara, comparado con algunos años. Sí, porque ahora ya, supongo, ¿quiénes son los que están, eh, digamos, ustedes han escuchado de, la, de las maras, que son grupos como estos grupos de, ¿cómo se llaman? Pandillas, ¿ok? Que, eh, que salen en algunas películas en, en, en Los Ángeles de Estados Unidos, que son los gallos súper malos, ¿ya? Y, y esos son los que... Están exportando, digamos, su, su forma de ser a otros lugares y son todos centroamericanos, todos casi todos son del Salvador. ¿sí? Y esos son, son gente uh, muy dura. Son realmente. Pero eso no tienen ni siquiera la opción de entrar a los Emiratos, porque tú, si quieres Centroamérica, no dejan entrar. En cambio, tú, Chile ni siquiera necesita divisa para ir a es eh, bueno eso de Chile lo de la visas. Yo lo no encuentro trabajo. Claro, claro, eso fue un buen logro. O Entonces sea, hay oportunidades para los chilenos, ¿me entiendes? O sea, siempre manteniéndose correcto, tú puedes llegar a muchos lados. Y ahora a Europa tampoco necesitamos la visa, ni a Estados Unidos. O sea, es súper bueno. No, y las visas que se necesitan son súper eh, simples de, de, de hacer el papeleo. Nada, no te cuesta nada. Tú la no visa de sale siete 7 lucas y te la, te la tienen en una hora. Exacto. Y se hace todo así por internet, así. no tenés que presentar papeles, tu dato no. Nada más, nada más. Así que no, no hay ninguna cosa que a uno lo retenga, ¿eh? a nosotros sí. como chilenos. O sea, si tú, un argentino, quiere hacer eso, olvídate, no tiene ni una opción. Ninguna. Claro, lo no hemos Brasileños tampoco, colombianos menos. Nada, yo creo que somos los únicos privilegiados que tenemos, que podemos viajar donde queremos sin visa. Bueno, ahora, si queremos ir a Irán, obviamente que nos van a parar, porque nos van a decir, no, necesito visa, porque tiene... Sanciones de Estados Unidos, de Europa, de todas partes. ¿eh? Sí. Así que ahí ya la cosa cambia. Pero, pero eh, lo de Emiratos como país, su monte para buscar un futuro, yo creo que mucha, mucha gente lo está haciendo. Mucha gente. Así que bueno. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Próximo martes. Ok. Nos vemos. Ya. A la misma hora de siempre. ¿Ok? Uh -huh. Chao, profe. Chao, okay, profe. Cuídense. Chao, que estén bien. Que estén bien. Cuídense. Igual. Chao, profe. Igual, gracias. Nos vemos, chao. chao, chao. Eh. Que estén bien. Chao, chao profe. Chao.